de esta noche honrón empujador de dos carreras para Chris cuando te viste cuarto en la alineación que viste esos cambios eso te dio una motivación extra alguna presión por eso la respuesta no yo estoy feliz que ganamos hoy y, y que ayude al equipo a ganar este juego porque este es un juego muy, muy grande para nosotros y me siento bien feliz esa respuesta tuya, ya has mostrado tus mejores credenciales con los Tigres del Liceo en años anteriores, tienes el físico, tienes la fuerza, ¿entiendes que este sí puede ser el inicio de un buen momento ofensivo de Cris Marrero? Sí, sí, claro, siempre los monrones y todo lo que hacemos por las águilas, siempre todo el mundo se recuerda eso, así que de aquí vamos a ir para adelante y con adiós de Dios eh, vamos a progresar. Cuando llegaste al equipo que estuviste entrenando y todo lo contigo Para tomar rápidamente el ritmo Bueno, estar consistente Es lo más importante Los jugadores en Gran Liga están consistentes y Yo he estado ahí, pero lo que uno trabaja Es, es ir para el juego Estar consistente Y, y sentirse bien en home player Y la defensa y todo Llegaste, ya empezar la temporada Pero cuál entiendes que ha sido la clave En los partidos que has estado presente Para que el Licey tenga tan buena actuación Bueno, la clave de mí o del equipo Del equipo el equipo ahora mismo estamos jugando juntos, el picheo, el bateo, todo el mundo está haciendo su trabajo y este equipo va a ganar muchos juegos. ¿Usted sabe lo que tienen los muchachos esto? Eh, ¿Más o menos? La, yo creo que se llama el, el Hijo, el Espíritu Santo y los tres más fuertes. Eh, bueno, fuerte. bueno, vamos a poner al día en un momentito. sí. <ríe>